Bien, por un lado, PlayStation Vita, sí o no, en el do, pleno 2022-2023 prácticamente, PlayStation 5 Slim 2023, Mastodon, ¿qué es eso de Mastodon? ¿Y lo de los gotis? Ya estamos hablando de los gotis. Bueno, pues si tenemos que meternos en harina, como diría Chema, nos meteremos en harina. Así que... Bienvenidos al canal nuevamente, yo soy el Vengador y me gustaría ir punto por punto para que las cosas vayan fluidas y vayan lo más rápida posible. Fluidas, pero de una manera rápida, con música fuerte. La verdad es que esperaban los de PC Vita seis juegos cuando se declaró que iban a cerrar pc vita y ahora parece ser que quieren volver a revivir a la pc morta a la ya tan conocida pc morta si me preguntáis es el peor hardware que has visto no de hecho en esto es algo que destacan sony si queremos decir algo realmente bueno de sony hay que decir las cosas que realmente son buenas y en cuanto a portátiles, hay que reconocer que Sony ha hecho un buen trabajo. El hardware, eh, bueno, sí, es cierto, se puede hackear, pero es que prácticamente todo se puede hackear. Así que tampoco mm, hay mayor problema. Simplemente más demanda en todo caso por... <risas> Evidentemente eh, esa consola. La PC Vita, por, por tanto, una PC Vita en el en pleno 2023. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la veríais? No sé, me gustaría que se pudiera conectar a mi ordenador. Me gustaría que se pudiera conectar al televisor. Para verla en grande. Del, del mismo modo. Que esta esta es la verdadera razón por la que los de Sony quieren volver a revivir realmente la consola no porque les interese realmente pero a mí me da igual lo importante es tener una consola que creo que en este apartado en el apartado de las consolas portátiles Sony siempre se ha destacado por tener un, una muy buena relación calidad-precio también eh, ya veríamos cómo sería esa calidad y ese precio de una nueva pc vita o cómo van a continuar la pc vita pero qué os gustaría que ésta eh, tuviera o qué cosas nuevas le añadiríais a la playlist a la pc vita cosas como por ejemplo para la conectividad para con tu pc poder jugar los juegos en tu pc y grabarlos hacer stream eh, enlazarlo como los queráis de llamar también se habló aquí en este canal de que iban a sacar la Playstation 5 Slim y mucha gente pensaba que todavía era muy temprano la verdad es que no se equivocaban yo todavía sigo pensando que es demasiado pensado demasiado temprano a hacer una consola nueva y en todo caso de que vayan a hacerla que se ve que es algo más que un rumor como dije van a mejorar por fin el hardware para que pueda competir contra la Xbox Series X lo van a lograr o se van a estancar y lo único que van es a reducirla no sé, es una pequeña pregunta que me gustaría porque no vamos a mentir tampoco en que las dos tienen amplia diferencia una de, de otra si bien es cierto que la PlayStation 5 utiliza el software que también es importante para poder eh, mitigar esos problemas que el hardware le da, eh, la Xbox hay que darle todo el mérito de que la han sabido hacer bien. Por otro lado, eh, muchos me diréis, pero claro, es que tú eres Xboxer y bueno, perdonad, perdonad, pero también tengo aquí la Nintendo, aquí tengo el ordenador, tengo la Playstation 4 Pro, y sé muy bien, aparte de que he tenido la Playstation 1, he tenido la Playstation 2, he tenido la PCP, que por eso digo, que la, las consolas portables, son muy buenas, es que a día de hoy, todavía me funciona, y va perfecta, a las 100 maravillas, la PCP, no la PC Vita, la pcp que es más antigua evidentemente pues la pcp ya de por sí ya es una gran consola portátil y si hablamos de una PCVita nueva que se pueda conectar al ordenador es decir que sea híbrida como lo es esta entonces ya estaríamos hablando de palabras mayores estaríamos hablando de algo que, que sería muy tentador incluso para gente que ya se hayan ido de Sony. Y es muy importante para Sony recuperar a esa gente, ¿no? Eh, eso es lo que significa competitividad. Y no desleal, sino competitividad leal. Vamos, ya que todos tienen... Bueno, Xbox no tiene una consola portátil, pero díganme en qué sitio no pueden meter el Game Pass. ¿no? Yo creo que en el único sitio en donde no he visto yo que la hayan metido ha sido en, en, en, los, en los relojes estos táctiles. Y tiempo al tiempo, ¿eh? Tiempo al tiempo, ¿eh? Tiempo al tiempo que yo he visto el Doom jugándose de, en un cacio antiguo de los que no tienen ni colores. Donde ponen el Doom hasta en en el aparato ese donde se miran la, eh, los latidos del corazón. Bueno, ahí donde haya una pantalla, ahí podrás meter el Doom. Increíble, eso es una cosa que tiene... Eh, ya sabemos que que todo este lío que está formándose en Twitter, y digo este lío ya realmente, no solamente porque yo haya dicho de que Elon más va a destruir Twitter, es que ya prácticamente lo ha destruido. Hoy, sin, sin ir más lejos, me he encontrado ya con dos personas que ya han encontrado el mastodont, el nuevo Twitter. Twitter de seguir así, bueno, de seguir así y va a seguir así. Eh, ya digo que está acabado, pero completamente. Eh, no he visto yo una red eh, que en tan poco tiempo, estamos hablando de, no llega ni al mes. ...que lleva este tipo dando órdenes... ...y ha hecho una cantidad de cosas... ...como por ejemplo... ...esta... Eh, ...reírse de la gente... ...eso ya lo habíamos visto... ...pero esta en concreto... ...está despidiendo a un trabajador... ...en público... ...señor empleador... ...a ver dónde está ese esos... ...abogados... ...dónde están esos abogados... ...porque aquí este hombre... ...con toda su prepotencia en el mundo... ...tenga o no tenga razón... ...está despidiendo públicamente a una persona... ...lo cual... ...ni es plato de buen gusto... ...ni es legal... ...pero bueno... ...hoy mismo también día 14 de noviembre... ...del 2022... ...bueno está... ...de juicio el señor Elon Musk... ...por el tema... ...de lo de cobrar... Eh, ...y de los, los cheques azul... ...que luego al final ha sido todo... ...una una gran cagada entre otras cosas por un hecho varios hechos que se han acontecido pero uno en concreto de una marca eh, que pagó por tener el cheque azul claro si tú pagas simplemente por tener el cheque azul tú pagas 8 euros y dices que eres eh, zara o que eres eh, cualquier empresa eh, directamente estás engañando a la gente por mucho check azul que tú le hayas puesto y estés pagando los 8 euros pero tú no eres esa persona y ahí ha habido un problema en el que una empresa ha perdido un gran una gran cantidad de dinero y ahora Elon lo más pues eh, tiene que eh, entre otras cosas y otros problemas más que le va a ir dando esta bonita y sana comunidad que tiene twitter también por ahí hay que decirlo Soy el ángel de la, muerte. Ha llegado la hora de la lo de los game awards a mí me parece eh, increíble que ya estemos especulando porque estos son los juegos nominados para ser eh, goti game of the year goti está el a plague tale Requiem, el Elden Ring, el God of War, Ragnarok, el Horizon, Forbidden West y por favor no se me rían el Stray. He dicho que no se me rían, pero bueno. Strike está como, como. como presentado como Boti. Sí, sí, sí, el Strike. El Strike. Uh, que ni siquiera. blade Chronicles 3. Para que no se me olvide que estoy poniendo aquí la imagen. Pero vamos a ver. Yo hay unas, hay ciertas cosas de este, de este, esta especie de imitación de los Oscars, que yo no entiendo. Una es que cualquiera pueda votar. Si yo no tengo una PlayStation 5, no puedo votar si el For, Horizon Forbidden West o el Stray Zone. Eh, buenos o malos juegos, no puedo, no puedo, con el God of War, Narnar porque, bueno, está en Playstation 4, me imagino que en Playstation 5 se verá mejor, pero ya está, ¿en qué ha mejorado God of War del anterior? Nada, nada, porque es prácticamente una continuación, lo cual no está mal, pero simplemente es una continuación de la historia, Ahora tenemos que ver pues cómo crecerá Atreus, cómo en fin, miles de cosas. Eh, cómo se llega a convertir en Loki. <risa> en fin. El Eden Ring. Bueno, hombre, vamos a decir que este concurso no está hecho por Sony y para Sony. Porque no hay ni un solo juego realmente que sea de Xbox. Diréis ustedes, aplaque tal el Requiem. No, porque a Plaquetales de quien también va a estar en Playstation. Son multiplataformas. Yo espero que algún día realmente los de Microsoft compre a Zobo. No entiendo cómo los creadores de Microsoft mmm, Fly Simulator eh, no estén ya dentro de la plantilla. Pero bueno, entonces el único juego que no pertenece a Playstation. Y mira que son pocos. Porque el Eden Ring, en verdad. No es que pertenezca a Playstation, pero hombre, tiene un 14% de front software, así que eh, sí. Si gana Elden Ring nos podemos dar un tanto. Un, nos, nos podemos apuntar un tanto, ¿no? Muy bien, pero vamos a ver. Stray, con Stray, ¿en qué ha mejorado? ¿Qué que realmente por qué son juegos del año? Eh, estos juegos. De verdad. ¿La historia de Horizon Forbidden West es tan importante? Yo ni siquiera me hace, ni me importa. La de God of War sí, la de Elden Ring, es bastante llamativa. La de A Plague típico, Requiem es el típico, la típica, el típico pelijuego que siempre decimos de, de Playstation, con un poquito más de dificultad, pero con unos grandes gráficos. Xenoblade Chronicles por su parte eh, es la continuación de una gran saga y con unos gráficos mucho mejores que también Nintendo también quiere ya eh, está hablando de que evidentemente ellos también van a tener un salto no cuando los demás digan cuando ellos quieran que es muy diferente Así que seguramente muchos de, eh, muchos de los que odian fervientemente a Microsoft están diciendo que no gane a Plague Tales Requiem o algún tipo de letanía como esa. Mientras que yo me pregunto qué es lo que se está valorando en un videojuego a la hora de hacer estos concursos de Chichinabo. ¿Qué es realmente lo que se está? Pues vamos a ver esto. Ya, ya. no sé es una pequeña sensación como de haber visto es una sensación como de haber visto algo nuevo algo que no voy a ver ni en Stray ni en y sepan disculparme en ninguno de los que están nominados para el juego del año si en términos técnicos eh, estamos hablando el único que digamos hace cosas nuevas es el a aplague Requiem con la incorporación del xbox wire que le permite pues tener en lugar de 5.000 ratas tener 500.000 ratas ¿eh? actuando en plena pantalla y luego aparte también el, el nivel de dificultad y de sigilo no es igual que el, la primera siendo este que también podría ser como he dicho al principio un juego continuista que podría haber pecado de ser continuista en el sentido de en el sentido más práctico de, de la palabra no sé cómo veis ustedes cuál de estos juegos merece ser goti y por qué pero me gustaría saberlo así que dejadlo en la caja de comentarios con ustedes el... por cierto, me encantaría hacer una pregunta ahora que estamos hablando de los gotis ¿cómo podemos considerar goti a un juego que al día siguiente está en Wallapop? aquí vemos la foto y fijaos además los comentarios ¿eh? que no tienen desperdicios entre risa y risa el manicomio nunca defrauda, ¿me podéis explicar si es tan jodidamente bueno como para hacer un goti ¿por qué está en Wallapop? si me permitís esa pequeña pregunta tóxica, pues, el vengador y nos vemos en el próximo programa en Tóxic Game Channel, vuestro canal de videojuegos preferido.